Familiares de un joven negaron la versión ofrecida por la Policía Nacional, donde acusan a su pariente de intentar incendiar una vivienda en la comunidad La layagüiza de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Afirman, se trató de un malentendido entre hermanos. Fue un problema de familia, y la, salió a la, a la luz pública, pero ya lo resolvimos entre familias. Eh, no, eso fue mis mi dos hermanos peleando, pero no peleando, discutiendo verbalmente.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 No, no, no intentó quemar la casa. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.